Hola pecadora, hoy traigo una receta saladita para cambiar un poquito porque siempre me dicen ¿siempre estás haciendo el dulce? Bueno, son galletas pero son saladas um, Es una combinación muy muy buena ¿Por qué? Porque si te gusta el queso vas a flipar <risa> Es queso parmesano, romero que fui a cogerlo fresquito al campo y un toque de cerveza. ¡Buah! Brutal. Yo utilicé una cerveza de... Una marca conocida. Que lleva un toque de hibiscus. Es una cerveza roja. Y la verdad que a mí me gusta mucho. Pero eso va en cuestión de gustos. Es suave. Si a ti te gusta más intensa, puedes usar la que prefieras. Es rica, ya verás. Te voy a dar... Unos consejos antes de empezar. Bueno, consejos. Por si quieres agilizar el proceso, más que nada, eh, puedes hacer el proceso en un procesador de alimentos, con cuchillas. Puedes usar la Thermomix, si la tienes. Puedes usar unas varillas eléctricas, la maquinita esta que lleva las dos varillas puestas, para hacer la mezcla más rápido. Y puedes hacerlo como yo lo he hecho, manualmente. Es fácil y rápido. Verás que al principio eh, del vídeo yo lo he hecho con una rasqueta porque a mí me va genial, ya que tengo las manos bastante calientes y ese calor hace que funda la mantequilla y la necesitamos fría. Así que si tú eres como yo... Búscate un, proced un procedimiento uh, que te ayude a no calentar la, la mantequilla, ¿vale? Y a mano, eh, directamente, que verás que es muy sencillo, lo, lo explico en el vídeo. Es la técnica del arenado, se llama, que es cuando unimos la mantequilla con la harina, ¿vale? ¿De acuerdo? Es fácil, verás que no tiene ninguna complicación, súper sencillo, pero... Simplemente eso, si quieres agilizar y no quieres pringarte las manos, pues siempre tienes la ayuda de los robots de cocina. Yo lo hago manual para que cualquiera pueda hacerlo. Y si tu caso es que no tienes procesador de alimentos, o no tienes batidora, no tienes kitchen, no tienes tal, da igual, puedes hacerlo a mano, tranquilamente. Y verás que es una pasada. <risa> Otro consejito antes de comenzar y es que Pues eh, no, pues no, debes Yo no lo he hecho porque iba con un poquito de prisa Pero debes enfriar la masa eh, Yo te aconsejo enfriarla una vez estirada Una vez que la tienes hecha y la estiras Es el momento de enfriar Para luego cortar, vuelves a enfriar y horneas yo lo que hice fue estirar, cortar, enfriar y hornear. Porque tenía prisa, simplemente. Pero quedan bien, igualmente. O sea, no te preocupes por eso. Vas a ver que es una receta fácil, no es complicada. Eh, rápida, obvio. Yo acelero el proceso de enfriado metiéndolas al congelador y tú puedes hacer lo mismo y nada más creo que son todos los tips que debía comentarte antes de comenzar la receta así que nos vemos en un ratito mira el vídeo y espero que te guste dale al like hasta ahora para elaborar estas deliciosas galletas vamos a necesitar 320 gramos de harina, 120 gramos de mantequilla, 80 gramos de queso parmesano rallado, romero, usaremos unas dos cucharaditas de romero picado, una cucharadita de sal, 35 gramos de aceite de oliva, una yema de huevo, y 75 gramos de cerveza. Lo primero que tenemos que hacer es añadir la mantequilla al bol de la harina. Yo, como te he comentado al principio del vídeo, voy a utilizar una rasqueta porque es mucho más cómodo para mí, ya que tengo las manos muy calientes y enseguida fundo la, la mantequilla. ¿Vale? Eh, tú si no, no tienes una rasqueta, también puedes usar un procesador de alimentos para agilizar el proceso, siempre y cuando no calientes la mantequilla, ¿de acuerdo? Para trabajarlo a mano eh, es muy sencillo. Eh, este método se llama arenado y ves, hay que frotar, como estás viendo en la imagen, con las dos manos, ¿de acuerdo? Con esto lo que tenemos que conseguir es que nos quede como, como una arena finita, suelta, pero que no queden partículas de harina que no tengan mantequilla, ¿de acuerdo? Es, es fácil y mira, así ha de quedar sueltecito, no está fundida la mantequilla y no hay partículas de harina sueltas, ¿de acuerdo? Es muy fácil. A continuación añadimos el resto de ingredientes. La sal, la yema del huevo, el aceite de oliva, la cerveza. Yo en este caso he usado una cerveza con un toque de hibiscus. Es muy rica, al menos a mí me gusta, pero puedes usar la que a ti más te guste. En esto no, no, no vas a tener eh, problema en cambiarla. Y el parmesano rayadito Yo lo he rayado antes de comenzar, pero si tienes una bolsita puedes usarla. Y un par de cucharaditas de romero fresco, recién picadito. Le he picado justo. <risa> bueno, ahora es cuestión de mezclar. Yo, como ves, me utilizo este, este mezclador porque, más que nada, sigo en las mismas. No quiero calentar la masa, ¿de acuerdo? En exceso. Así que lo primero que hago es mezclar con la ayuda del batidor y luego ya meto las, las manos en la masa, ¿vale? Quitaré esto de aquí un poco. Ah. Al principio te puede parecer que le falta líquido, pero como ves, no falta. So, es cuestión de mezclar, ¿vale? <coughs> y ahora... A integrar todos los ingredientes. No hay que amasar en exceso. Porque no estamos haciendo una masa de pan. No queremos desarrollar el, el gluten de la harina. Así que... Nada, vamos mezclando. Poco a poco. Es fácil, no... Es bastante rápido, lo que veis en el vídeo es lo que más o menos se tarda, no, no hay mucho corte, amaso un poquito, pero nada, ya, ya está. Perdón, casi me cargo la cámara. <risa> ya tenemos lista nuestra masa, ahora toca estirar. Bueno, veis que mi rodillo va hacia arriba y hacia abajo... Pero la realidad es otra. Yo estiro desde el centro hacia arriba y desde el centro hacia abajo. Para que lo veas más claro, te lo voy a mostrar. ¿Ves? Llevo el rodillo hacia arriba y no estiro. a la vuelta no presionaba. Ahora lo que hago es levantar y llevarlo hacia arriba o hacia abajo. Una vez colocado en el centro. ¿De acuerdo? Es la forma correcta de trabajar cualquier tipo de masa al estirado de acuerdo vale una vez ya la tenemos mi grosor es de unos 4 milímetros cogemos y en este caso iría a enfriar pero yo las voy a hacer directamente puedes cortar con cualquier tipo de cortapastas de acuerdo te será más fácil si lo haces de esta forma con el enfriado anterior. ¿Vale? Si no, con un cuchillo. Con un, corta... un cortador como el mío. Si lo tienes. Y las voy colocando. En este caso, a mí me da igual que no tengan un cuadrado perfecto. Porque son unas galletas eh, que quieren dar la impresión de rústicas. ¿Vale? Porque al ser esta, mez... esta mezcla así como... Campestre, ¿no? Este, de estos aromas... Tan... Tan a naturaleza... Eh, pues... Me apetecía que quedaran un poco así... Con un aspecto rústico, ¿vale? Eh, así que... Nada... Vas cortando... Colocando... Yo ya las estoy preparando para meter al congelador... Las pongo así... Porque me ocupan menos espacio... Obviamente en casa... No disponemos de un gran congelador o un carro para poner bandejas, ¿de acuerdo? Así que unas sobre las otras y listo, al congelador, ¿vale? Es el momento de preparar la mezcla de sal maldon con romero. Tengo el romero picado y solamente añado un poco de sal maldon y la mezclo, ¿de acuerdo? Esto... Lo que vamos a hacer es... Mira. Lo vamos a echar por encima de nuestras galletas. Para darle ese puntito de sal crujiente y rico que le aportará el mal, la maldón. ¿Vale? Y ya tengo listas. Hay un olor en casa alucinante. Las he tenido... Como unos 20 minutitos calor arriba y abajo. Pero todo dependerá de tu horno. Y ya sabes que esto lo tienes que controlar tú. Eh, simplemente cuando estén un poco doradas. Y ya las veas tú que te gustan. Eh, sácalas. No las dejes más porque se pueden quemar. Bueno. Ya están listas. Hacen un aroma alucinante, increíble si te mola verás que te van a encantar las, las he tostado un poquito porque, claro, hay gente que dirá ah, eso está demasiado hecho pero es que, con el punto de queso lo bueno es que estén un poquito tostadas ¿no? ¿te mola el queso gratinado? el queso tostadito pues imagínatelo aquí es impresionante no sé, si te gustan más blanquitas, solo tienes que dejarlas menos tiempo o más tiempo. Eso a tu gusto. Buah, mira, son increíbles. Tostaditas. Buah. Una pasada. Así que te animo a que las hagas. Y nada, ya sabes, como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale al like, si no te has suscrito todavía al canal, suscríbete, eh, compártelo con toda la gente que conozcas en las redes sociales para ayudarme a crecer a mí un poquito y así poder seguir haciendo cosas para ti y que puedas disfrutar tanto como lo hago yo. Eh, un saludo... Y nos vemos muy pronto. Hasta luego, pecadora.